¿Qué tal y amigos, un nuevo video? El día de hoy voy a conseguir a mi segundo punto del jugador del mes de mayo Pero antes de pasar a ello, les quiero informar que el evento del equipo de la semana llega a su fin Finaliza el 29 de mayo Y esto es porque la mayoría de los torneos de liga del mundo van a concluir sus campeonatos Y al ya no tener actividad semana a semana Pues cómo podrían reunir a un equipo de la semana sin que haya fútbol en la liga Oh este man, esta información ya es vieja no, tú siempre estás actualizado y con información al día, ¿no? Ya sé que tal vez ya todos lo sepan, pero puede haber uno que otro distraído que no esté enterado. Así que, pues, ahí les paso el dato. Bueno, entonces aprovechen y usen sus puntos que tengan del equipo de la semana. Porque terminando el evento, ya no los podrán usar y los van a perder. Ok, entonces voy a empezar a reclamar a los jugadores plata reserva. Eh, ya saben que estos jugadores solo cuestan 50 puntos por lo que necesitan de 300 puntos del equipo de la semana para reclamar a todos ellos. Si ustedes no tienen los puntos suficientes para conseguir el punto del jugador del mes, les recomiendo reclamar a los oros de reserva y a los oros titulares, ya que su GRL es un poco más alto y estos pueden ser de mucha ayuda para los desafíos SBC semanal o incluso para los desafíos SBC de introducción de los iconos, solo tendrán que entrenarlos un poco para que logren tener una plantilla de un mínimo de GRL 80 no se van a gastar muchas monedas y puntos de experiencia en entrenarlos además a cambio obtienen puntos de experiencia y 2.5 millones de monedas así que bien vale la pena conseguir esas recompensas hablando de recompensas mi canal está cerca de llegar a los 100 suscriptores Sí, ya sé que 100 son muy pocos pero van a ser mis primeros 100 de muchos más y esto me alegra, ya que para poder personalizar el nombre de mi canal, los de YouTube me piden un mínimo de 100 suscriptores. Así que ya podrán encontrar mi canal como youtube.com diagonal pollo ruco y no como youtube.com diagonal channel diagonal usnj-6 y no sé qué más letras y números aparece ahorita. Así que para agradecer a mis suscriptores, una vez que llegue a los 100, voy a hacer un sorteo modesto, en donde lo más probable es que regale una o dos tarjetas de la Google Play. Así que para los que ya estén suscritos, activen la campanita de notificaciones para que estén recibiendo mis siguientes videos, ya que el sorteo cuando lo anuncie, lo voy a hacer en un video. Puede ser al inicio del video, a mitad del video o bien al final del video. Esto aún no lo sé muy bien en qué parte del video o en cuál video lo voy a anunciar. Pero lo que sí será un hecho es que no voy a avisar el sorteo en el título del video ni en la descripción del video. Sino que será dentro del video. Y esto lo hago para que el sorteo se lo gane uno de mis reales y fieles seguidores. Y no que se lo lleve uno que nada más esté de paso. Así que chicos activen la campanita y estén atentos a mis videos y comenten en ellos qué tal les parece la idea, creo que no está nada mal una tarjeta de regalo de Google Play, con ella pueden comprar FIFA Points en la tienda del juego, FIFA Points legales, no de esos que compran algunos fuera del juego y que ponen en riesgo su cuenta ya que les pueden dar ban por adquirir FIFA Points fuera de la tienda del juego, pero en fin, allá ellos, si usan las tarjetas de la Play Store para adquirir FIFA Points, tal vez estos los puedan usar para comprar uh, los pases de la siguiente temporada de ataque enfrentado, por cierto, Díganme en qué división creen que van a quedar en esa segunda temporada. Eh, yo actualmente estoy en la división de Legendaria 2. Ya no creo que alcance a subir a Legendaria 1. Me hubiera gustado haber quedado en esa división para que así mi recompensa fuera mejor. Pero como les digo, no creo poder alcanzar llegar. Pero ustedes díganme en los comentarios en qué división van a quedar. Si recordarán la recompensa de la temporada pasada no estuvieron nada mal. Por eso me esforcé un poco más y quedé ahora en Legendaria 2 la vez pasada solo llegué a legendaria 3 pero para la siguiente temporada voy a hacer uso de mis puntos de experiencia y monedas para ver si puedo subir 2 puntos más de GRL ahorita tengo 103 de GRL así que con esos 2 puntos subiría 105 y creo que me sería más que suficiente para poder ascender a legendaria 1 en este próximo torneo a ver, vamos a adelantar esto un poco ya solo me quedan unos oro titulares para terminar con ellos Y listo, ahora iré por el jugador del equipo de la semana élite voy a coger a Bellerín, no me sirve esa posición en mi 11 titular, pero prefiero a él que al portero. Ok, ya por último a reclamar las recompensas, por los jugadores plata reserva nos dan 50 puntos del equipo de la semana, por los jugadores oro de reserva eh, tenemos 10 mil monedas y 100 puntos. Por los oro titulares tenemos 250.000 monedas y 200 puntos del equipo de la semana. Y ya por último, por conseguir a un élite titular, tengo ya a mi segundo punto de jugador del mes. Mm, espero y salga algún jugador bueno y que pueda usar el mismo titular. Si no, pues las monedas y los refuerzos de habilidad serán muy bien recibidas. Bueno, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y recuerden, suscríbanse al canal y no olviden dejar su like. Oigan, si sí, bueno, si, sí. si ¿Sí está encendido esto, si, ¿Sí? ah, ok, oigan, los likes no cuestan nada, si, ¿sí? pero motivan mucho a este men para seguir haciendo videos, así que, dejes un like porfa, si, ¿sí? ok, solo eso quería decirles, bye. Muchas gracias Don Cables por su amable explicación. Y si sí, chicos, si sí se agradecen mucho sus likes. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.